Hola a todos y bienvenidos a Danstein. En la clase de hoy veremos la ley seno. En esta clase veremos consideraciones para aplicar la ley seno, fórmulas para la ley seno y ejemplos de aplicación de la ley seno. No siendo más, comencemos. Ley seno y sus consideraciones. Primera, se utiliza para triángulos mayores a 90 grados, es decir, que no aplica para triángulos rectángulos. Para triángulos rectángulos solo aplica las leyes normales de lado opuesto, adyacente e hipotenusa. Segunda consideración. Se tienen dos lados y un ángulo. Y una tercera para dos ángulos y un lado correspondiente a uno de los ángulos. Miremos entonces. Tenemos el siguiente triángulo. Lo voy a llamar a este ángulo A con su referente opuesto, que es A minúscula. El ángulo B, con su opuesto, entonces miremos, que para un ángulo, voy a destinar las letras mayúsculas, y para los lados, letras minúsculas. Siempre van a encontrarse en el frente, o al opuesto de su ángulo. Y por último tenemos el ángulo C, con su correspondiente lado, que en este caso sería el lado C. Bien, vamos a mirar las diferentes fórmulas que rigen estas leyes. Tenemos de nuevo el triángulo. La fórmula de la ley seno representa la siguiente forma. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y a seno de C sobre C. Vemos que esto es de minúscula. Ahora, miremos lo siguiente. En algunos textos, A le llaman alfa, en otros B, beta, y C, gamma. Entonces, es otra forma de representar los ángulos. Pero para este curso vamos a concentrarnos en que las letras mayúsculas son los ángulos, y las letras minúsculas van a ser los lados, siendo esta la ley seno. Se aplica, entonces recordemos las consideraciones. Tenemos la primera para dos ángulos, o sea que tenga este ángulo con este, y este ángulo, un ejemplo, con su correspondiente lado, pues tenemos que acá este C y el ángulo C, o sea que ahí se puede aplicar. O que tenga estos dos ángulos y este lado correspondiente a este ángulo, ahí también aplicaría. La otra es que tengamos dos lados pero que uno de estos lados sea correspondiente a un ángulo puede ser este entonces dos lados y un ángulo ahí estarían las dos consideraciones vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación para dar más claridad a esta ley miremos entonces ejemplo número uno calcular los lados y ángulos del siguiente triángulo me dan este triángulo me dan este ángulo este otro ángulo y este lado entonces en primera medida vamos a denominar o vamos a designar cada una de las variables que designan ángulos y lados entonces vamos a llamar a este lado A con su correspondiente lado A de arriba lo vamos a llamar B y el opuesto va a ser B, entonces este va a ser 10 y por último vamos a tener el ángulo C con su correspondiente lado C Vamos entonces a aplicar las leyes para poder hallar ángulos y lados. Puesto que nos falta el ángulo C, el lado C y el lado A. Vamos a mirar. Vamos a utilizar lo siguiente. Seno de A sobre A. Voy a cambiar cambiar un poquito. Seno de B sobre B. Vamos a hallar el lado A. Ya tengo el ángulo A. Tengo el ángulo B, pero nos falta hallar este lado. Entonces vamos a, nos, eh, emplazamos, A va a ser 45, B 53, 53 grados. Y ya desplazamos acá B que es 10, entonces vamos a despejar la variable A. Siempre que tengamos una variable en el denominador, debemos pasarla a multiplicarla. Eh, si tenemos alguna dificultad con despejes, les voy a dejar acá un enlace para que lo miren. Con respecto al tema de despejes, ¿eh? para que tengan mayor claridad. Ahora, entonces, esta A la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Ahora, este 10 debemos pasarlo al otro lado también. Y también este de ángulo, miremos. 10 pasamos aquí a multiplicar. Aquí calculamos seno de 45, que da 0,70. Y calculamos seno de 53, que es 0,798. Por último, entonces vamos a empezar a despejar A. a este 10 lo vamos a pasar aquí a multiplicar y por último este valor lo que está multiplicando lo pasaremos a dividir quedando de la siguiente forma entonces 10 multiplicaría 0,70 y por último este valor lo vamos a pasar a dividiendo 0,70 por 10 da 7 este 0,798 lo pasamos aquí a dividir quedando 7 sobre 0,798 y el lado entonces sería 8,77 al dividir esto o sea que ya encontramos el lado A que equivale a 8,77 vamos a seguir con el siguiente caso, ya tenemos el lado, vamos a mirar cómo calcular el otro lado y su respectivo ángulo ya hallamos el lado A, vamos a seguir entonces Vamos a utilizar en este caso la ley seno, pero con los ángulos B, B, C y C. Entonces vamos a reemplazar. Donde está B, vamos a poner 45. De esta B minúscula va a quedar 10. Y pues primeramente nos falta calcular el ángulo C, porque si no tenemos el ángulo C no podemos hallar este lado. Pero como podemos ver, la suma de estos tres ángulos debe dar 180. O sea que el ángulo C, Va a ser igual a 180 menos 45 menos 53 grados. Siendo C igual a 82. Este sería el ángulo C. El ángulo que está acá. Ya tengo el ángulo C. Entonces Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el ángulo C vamos a reemplazar acá para poder encontrar este lado, el lado C. Entonces, reemplacemos. Seno de 45 sobre 10 que es b minúscula y C que vale 82 ahora vamos a seguir para despejar el lado C que es el que nos interesa entonces continuando ya encontramos el ángulo pues, al sumarlos todos debe dar 180 entonces C como estaba dividiendo acá lo pasamos a multiplicar no olvidemos que si algo está multiplicando está dividiendo vas a multiplicar despejamos este 10 lo pasamos aquí a multiplicar y vamos a calcular esto. Seno de 45 da 0,70. 10. Seno de 82 que da 0,99. Efectuamos la multiplicación. Esto daría 9,9. Y por último, este se le estorba el 0,70. Como está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedando 9,9 sobre 0,7. Siendo el lado... 14,14 14. es decir que este lado es el que corresponde a esta parte de esta forma se concluye el primer ejemplo vamos a mirar un siguiente ejemplo para que terminemos esta parte de la ley C ejemplo número 2 calcular los lados y ángulos si los lados son a 8 centímetros, B, 12 centímetros y se tiene el ángulo de 48 grados, que en este caso sería B. Primeramente, tengamos el triángulo, vamos a llamar a esta a, el lado A, B, el lado B y C, el lado C. Siempre hay que designar las variables que vamos a utilizar. Entonces vamos a reemplazar. Donde está A vamos a poner 8 centímetros, o sea que aquí va a valer 8. Está B, vamos a poner, vale 12. Vamos a poner los valores. Y por último me falta el ángulo, o sea que B vale 48 grados. Teniendo ya esto, vamos a aplicar las leyes. Vamos a hallar primeramente el seno de A sobre A. Vamos a hallar el ángulo de A. Entonces tenemos. Que vamos a hallar este ángulo, conozco este lado, conozco este lado, conozco este. Miren que en este caso tenemos dos lados y un ángulo. Y miren que el lado corresponde al ángulo. Ahora, reemplacemos donde está Entonces pongamos, esto que quedaría 8, seno de 48 sobre 12, sería solamente despejar el ángulo A. Este 8 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, quedando 8 por seno de 48 dividido 12. Seguimos reemplazando, esto quedaría 8, seno de 48 queda 0,743 y vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, esto quedaría 8 por 0,743, eso daría 5,944. Lo dividimos por 12, eso da 0,495. Por último vamos a despejar el ángulo, entonces quedaría siempre que pasemos el seno para el otro lado, se convierte en seno a la menos 1. Entonces utilizamos la calculadora, la función seno a la menos 1, que es lo contrario. En algunas aparece como un color amarillito, otras en color azul. Ya ustedes miran en sus respectivas calculadoras, calculan y esto da el valor de 29,69. Hay una tecla dentro de la calculadora que aparece grados, minutos y segundos. Nos quedamos solamente con los grados tocando 29 grados. Ahora, ya tenemos calculado el ángulo A. Quiero hacer una aclaración en esta parte. En algunos casos puede ocurrir que esta función de mayor error o no exista. Cuando ocurre eso es porque el ejercicio está mal planteado. Puede haber casos en los que los ejercicios no tengan solución. Entonces, para que tengamos claridad en eso. Bien, continuamos. Vamos ahora a hallar el ángulo C. Similar como lo hicimos la vez pasada, ya tenemos el ángulo A, el ángulo B. 180 le restamos estos dos para poder calcular el ángulo C. Calculemos, eso da 103 grados. O sea que C valdría 103. Reemplacémoslo entonces, C vale 103. Ya tenemos todos los ángulos y dos lados. Solamente nos está haciendo falta encontrar el lado C. Entonces, vamos a utilizar la ley seno. De nuevo, entonces, vamos a trabajar con B, o con A mejor, en este caso, seno de A sobre A, seno de C sobre C. Es indiferente trabajar acá con A o con B. Ya ustedes miran, la, la importancia es que la relación se plantee de forma correcta seno de A sobre A entonces reemplazamos daría 29 sobre 12 reemplazamos C que vale 103 y volvemos al mismo caso tenemos que despejar la variable C como está dividiendo la pasamos a multiplicar su da C este 12 que está en este dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar quedando de esta forma calculamos este valor y también el de acá Quedando 0,484 el seno de 29. Y seno de 103 da 11,692. Por último, esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Quedando 11,692 dividido 0,464. Siendo la respuesta 25,19. O sea que esta es la respuesta que satisface al ejercicio. O sea que se equivaldría a 25,19 de esta manera se calculan todos los ángulos y lados, acá vimos, por ejemplo el siguiente, el, la segunda consideración que teníamos dos lados y un ángulo primeramente se halló el ángulo luego se calculó el otro y por último el lado que le faltaba de esta manera se concluyen todo lo que tenía que ver con la ley seno te agradezco mucho tu atención y te invito a que por favor me des una manita hacia arriba y compartas este video para que otras personas se beneficien de él. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que otras personas y para que estés enterado de los nuevos videos que voy subiendo constantemente. De igual forma, te invito a mis redes sociales, Facebook e Instagram. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Muchas gracias por tu atención y espera pronto un nuevo video.